Bueno, mis amores, lo prometido es deuda y hoy les tengo aquí el videito de la reseña de maquillaje de la paleta de James Sharp en colaboración con Morphe Esta paletita yo le hice en el otro video unos swatches, a ver cómo funcionaba, cómo está la sombra, pero ahora le hice este maquillaje con colores así cálidos, así que espero que les guste y mientras tanto les dejaré saber si estas sombras verdaderamente son pigmentadas, si son buenas, si son cremosas, si son polvorosas. Yo sé que en el video de los swatches me encantaron bastante se vean bastante bien. Quédate aquí viendo, porque mientras vas viendo cómo hago este maquillaje, le diré cómo funciona esta sombra y qué debes hacer y qué no debes hacer. Así que quédate aquí viendo el tutorial. Voy a comenzar utilizando esta prebase de la marca N.Y.X. También puede ser primer, pero por favor no utilicen concealer a menos que sea concealer mate, porque si no, la sombra se le va a ver manchosa, se le va a ser difícil de mezclar esos colores y es casi imposible. Así que voy a estar aplicando esta prebase a palmadita por todo del ojo y luego voy a estar utilizando una brocha de difuminar de pelitos anchitos y voy a estar escogiendo el color amarillo en este caso yo me voy a aplicar el color amarillo más arriba de la cuenca del ojo porque tengo párpado caído si me lo pongo en la cuenca del ojo pues no se va a ver el color y como pueden ver el color amarillo se entorna como un color anaranjado o un color mostaza no tan amarillo no lo veo tan vibrante así que eso un poquito me defraudó estoy aplicándome este color del lado amarillo Lado difuminándolo poco a poco. Como pueden ver, estoy viendo muchas veces el color amarillo. Así que nada, vamos a darlo de lado a lado, enfocándonos más de la parte externa para que se note más el color. Ahora vamos a escoger el color 518, y como pueden ver, es un color anaranjado suave, un color como anaranjado amarillo. Esta sombra es muy buena, no me ha fallado, y la vamos a estar difuminando de lado a lado. Luego de eso voy a utilizar el color roster, que también me encantó esta sombra. Así que es bastante pigmentada y bastante. Buena, pero como les digo, no les recomiendo con concealer, así que háganlo con primer y poquito a poquito, porque mancha. Y vamos a estar aplicándolo de lado a lado, como la sombra que hicimos con el 518 y con la V. Esto es cuestión de que hay una degradé y una difuminación bastante bien. Ahora voy a utilizar el color Your kitting y en este caso voy a utilizar una brocha de difuminar más finita y lo voy a estar aplicando más abajo de la cuenca del ojo, aplicándolo también en el área del párpado móvil y la uva externa. Ahí me a enfocar más para que se vea el color más oscurito tirando el color más para afuera para que se vea en forma de gato vamos a escoger una brochita plana y vamos a mezclar el color your kidding con el no beans y lo vamos a aplicar por todo el párpado móvil a toquecitos luego de eso vamos a escoger una brocha de difuminar la cuenca y tirándolo al área de la v externa vamos a enfocarnos en esa área de ahí aplicando esos dos colores y ahora estoy aplicando el amarillo para que no se pierda lo está aplicando otra vez más arriba de la cuenca Poquito a poquito, y vuelvo con los colores Novin y Jokirin, y lo está aplicando con una brocha de difuminar en la área de párpado inferior. Ahora repetimos el mismo proceso en el otro ojo. Ahora con una brocha plana de pelos cortos vamos a aplicar sombra negra y la vamos a estar aplicando bastante seca de la línea del agua sin eliminar el color vino que aplicamos debajo. Esto lo vamos a hacer poquito a poquito y luego que apliquemos que esté bastante negro lo vamos a difuminar suavemente sin borrar el color vino. Utilizaremos como último un delineador negro y esto lo vamos a estar aplicando en la área de línea del agua y con la misma brochita que aplicamos el color negro vamos a estar difuminando el delineador poquito a poquito sin borrar ese color vino que aplicamos debajo. Y esto lo estoy subiendo como si fuese estilo de gato Pero no completamente Sino un poquito de rayita Para que se vea ese toque ahumado Ahora vamos a escoger la sombra So Good Y con el dedo meñique lo vamos a estar aplicando La área de lágrima y este sería el look mis corazones espero que les haya gustado este tutorial no olvides regalar un like si le gustó suscríbete aquí abajito donde un botón rojo y al like, una campanita que es importante que la active no así que no olvides de comentar aquí abajito qué otro video qué maquillaje quiere o qué otra cosa quiere en mi canal y bueno mis amores hasta aquí llegó este tutorial nos vemos hasta la próxima bye